Tras el exabrupto contra Macri, Nayavad asegura que se quedó sin trabajo. <risa> Nayavad estalló de furia tras la caída del dólar y se refirió con durísimas palabras en contra de su tío, el presidente Mauricio Macri, y su equipo de conchetos infradotados que no saben nada ni les importa la gente, expresó en su descargo inicial. La mediática sobrina política del primer mandatario publicó una catarata de tuits en donde defenestró al gobierno actual y aseguró que está cansada de no poder expresarse libremente como ciudadana. Entre otras cosas, dijo que está asustada, como cualquier ciudadano que ama su país, ya que se encuentra en manos de incompetentes. Ya en un plano personal. Aseguró que le avergüenza que su tía esté con este sor, quien no solo me separó de mi familia sino está hundiendo el país, sentenció. Además, en uno de los últimos mensajes que dejó en Twitter, contó que vive una difícil situación económica, ya que se quedó sin trabajo. Nay denunció que cerraron el boliche donde trabaja. ¡Alisto! Ah, oh, oh, oh, oh, ¡Justo que tengo que laburar y dije todo lo que dije! ¿Mandan la municipalidad para clausurar el lugar donde trabajo? ¡Signo de exclamación me huele vale todo horrible! ¡Vengan de a mil! ¡No me voy a callar! Soy ciudadano igual que Tox expresó sin filtro.